¡Ay, estoy tan aburrido! Estoy cansado de editar videos. ¿Qué pedo? ¡Hala, y tú quién eres! ¡Oye, pero qué te pasa! Sígueme. Me huele que es una trampa, pero como no sé qué hacer, pues estoy aburrido, así que te acompaño. ¡Wow! Vine a por ti para presentarte a todos estos portales. Pero, ¿a dónde llevan? Te llevan a diferentes universos. ¿Quieres ir a uno? Pues claro, ¡vamos!